El material que se muestra a continuación fue creado con motivos de entretener y no de ofender. Por favor, véalo bajo su propia discreción. <risa> mira, mira, mira. Oh, sí. Please, <laughs> <laughs>